El pasado martes 23 de junio, nuestra Asamblea Legislativa realizó una votación muy preocupante. Se votó afirmativamente el informe de mayoría de la Comisión Legislativa que pretendió estudiar durante un año la inversión económica que nuestro país hace en la educación pública universitaria a través del FES. El informe aprobado es deficiente, sesgado y hace afirmaciones incorrectas. Al leerlos, se evidencia que el texto fue escrito bajo una visión donde privan criterios contrarios a la razón de ser y existir de las universidades públicas, con una perspectiva muy economicista. Quedan por fuera del informe posiciones que explican el aporte invaluable que hacemos las universidades públicas a la sociedad, así como la información sobre la rendición de cuentas y la transparencia que caracteriza la práctica universitaria pública. Es necesario desmentir algunas afirmaciones del informe. No es cierto que hayamos superado el 8% del producto interno bruto en la educación pública, como lo exige nuestra Constitución. En el caso del FES, cuya meta es alcanzar el 1.5% del PIB, ha venido decreciendo, pasando de 1.45% en el 2015 a 1.33% en el 2020. Tampoco es cierto que la matrícula en las universidades públicas o la inversión en becas haya disminuido. En el caso de la Universidad de Costa Rica, la matrícula creció en un 20.8% en el periodo 2010-2019, superando los 47.000 estudiantes. Por otro lado, la inversión en becas ha pasado de 5.897 millones de colones en el 2010 a 28.200 millones de colones en el 2019, lo que representa un crecimiento de casi un 500%. El informe utiliza varias veces el argumento que las personas que trabajamos en las universidades públicas recibimos salarios muy elevados. Hay que decir que existe un grupo de 142 personas universitarias que ganan un salario superior a los 5 millones de colones, situación que evidentemente debe revisarse. Sin embargo, la gran mayoría de los más de 9.000 funcionarios que trabajan en la UCR ganan salarios en donde el monto más frecuente es poco más de 800.000 colones. El sistema de salarios es un tema que la institución ha venido trabajando y que se encuentra en una revisión profunda de su modelo, de tal forma que se logre un óptimo balance financiero en el corto, mediano y largo plazo. La mayoría de los diputados y diputadas pretenden que las universidades vendan servicios para autofinanciarse y así lo dice el informe. Se han venido generando recursos en este medio y se pueden generar aún más a través de la vinculación externa para fortalecer el quehacer académico y la relación universidad sociedad. Pero estos recursos no deben ser parte en ningún momento de lo requerido para el funcionamiento base de las universidades. Caso contrario, se entraría en una lógica de funcionamiento equivalente a una empresa y en donde nuestras agendas de trabajo e investigación sean determinadas por factores externos a criterios académicos. El informe también señala aspectos en torno a la regionalización universitaria, que sin lugar a dudas debe fortalecerse, pero más allá del enfoque cuantitativo, desde una perspectiva integral de calidad y abordando el tema de forma conjunta y articulada desde CONARE. Las y los diputados pretendieron medir en el informe sobre el FES el valor público de la educación superior. Sin embargo, no utilizaron criterios ni rigurosos, ni objetivos, ni una metodología de investigación clara que les permitiera hacer una correcta medición. Las funciones de las universidades públicas son tan amplias como complejas. Las universidades realizan aportes en todos los ámbitos, y eso no se puede medir con la levedad expresada en el informe. Por ejemplo, son nuestras universidades públicas las que en este momento están generando investigación de primera línea para combatir la pandemia. Es nuestro personal de investigación el que está buscando una cura contra el COVID-19, obteniendo plasma convaleciente, brindando atención psicológica a personas en situación de ansiedad, entregando medios de transporte para las pruebas diagnósticas, diseñando ventiladores para la atención de pacientes, entre muchas otras iniciativas más. Todo esto surge del conocimiento generado y compartido por nuestras universidades y que se logra a través del FES. ¿Qué sería de nuestro país sin la fuerza de las universidades públicas? La Constitución Política en sus artículos 84 y 85 garantiza la independencia en el desempeño de las funciones de las universidades así como su modelo de financiación. Esto se hizo de esta forma, entendiendo que las universidades públicas son centros de generación de conocimiento que están al servicio de la sociedad y que su quehacer y su financiamiento nunca deben depender del vaivén de corrientes políticas. Esto fue justamente uno de los propósitos de la Reforma de Córdoba, en donde el movimiento estudiantil logró la autonomía universitaria, que les da a estas instituciones independencia frente a otros grupos políticos y económicos en la toma de sus decisiones. Las recomendaciones del informe ponen en riesgo esta forma de funcionamiento. Quiero ser enfático en que el resultado de la votación puede conducir a un grave retroceso en nuestra educación pública y para nuestra sociedad que decidió hace 80 años invertir en educación superior pública como parte de un modelo de desarrollo cuyos frutos han sido visibles con el pasar de los años y hoy, bajo la situación de pandemia que vivimos, son patentes más que nunca. Hago un llamado a la comunidad universitaria y estudiantil para organizarnos y continuar defendiendo el modelo de educación pública, humanista, libre y crítica que tenemos, y a la sociedad costarricense para estar atenta y defender a nuestras universidades públicas. Se trata del futuro de la educación, y del futuro de nuestra nación.